Pues le damos la bienvenida a este nuevo proyecto y va a ser la parte uno y va a ser la segunda, tercera y cuarta si usted nos ayuda a cumplir con este, pues, deseo que, que hemos tenido mi esposo. Así es. ¿De qué? Pues de qué hacer para poder mantener la integración familiar y por qué es necesario. Así es. Bienvenidos, bienvenidos a este comentario reflexivo. A través de sus amigos Rafael y Elida Cavazos. Así es, somos sus amigos. Tómenos como sus amigos, Elida y Rafael Cavazos. Y Así pues es. Miren, a, acabamos de estar hace unos días en un funeral. Así es. Murió un familiar y nos dimos cuenta que la integración familiar no está como debiera de estar. Y esto nos ha hecho pensar sí. y reflexionar. Al respecto. Así es, así es, porque estamos uh, pues viviendo tiempos muy difíciles, que bueno, pues ya eh, la familia se empieza a, a desparramar, unos viven en una ciudad, otros viven en otro, entonces cada quien va haciendo su vida eh, y van adquiriendo sus compromisos y es difícil eh, poderse uno juntar, es muy lamentable. muy lamentable, o sea que nada más en... En momentos de, de muerte de alguien o, o alguna enfermedad o algo, la gente se pueda reunir. Entonces, eh, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que eh, vinieron familiares de, de diferentes lugares, pues ya con, por ejemplo, mis hermanos, este, con, con sus hijos y algunos hijos ya casados y, y ya con sus niños. Entonces, pues no conoce uno a las familias. Así y es. es muy penoso este que el tiempo pasa y pasa y pasa, y sí nos hablamos por teléfono y los y podemos ver en, en videos y todo, pero en, en lo personal no, entonces es no es igual ese fraternizar. Personalmente, porque pues las distancias no no, no, lo, permiten, no lo permiten, pero sí. sí deberíamos de hacer cambios de hacer cambios en, en, en nuestra forma de, de vivir, porque es necesario que se fortalezcan los lazos familiares. Ok, miren, aquí estoy presentándoles ahora las imágenes de cuando nosotros nos casamos. Así es, contrajimos matrimonio. Eh, ahí está mi suegra, este... Firmando, firmando en, en, el, el, el acta de que el juez eh, que nos casó, pues eh, estaba ahí. Sí, eh, pues llevan un, un libro. Se llevó un, un registro, para, ¿verdad? Uh -huh. en, entonces, ahí está, eh, estoy ahí lado de, de, de, de mi suegro, y abajo están eh, nuestros padres. Así y lo, cuando íbamos ya saliendo de, de, del templo, y bueno, y, y una foto cuando estamos mi esposa y yo. Ya con 53 años de casados. Imagínense usted <risa> todas las etapas que, que, que hemos pasado. Entonces, eh, esto nos ha hecho pensar, nos ha hecho cambiar un poquito la, la, la mentalidad. Este, reflexionando. Y hemos querido hacer este video, pero así vamos es. a necesitar mucho de su ayuda, de su apoyo, con su comentario. Correcto, así es. Necesitamos ¿Por qué? Porque cada familia. Tiene una historia Cada familia tiene una historia Probablemente usted tenga su familia junto y no tenga esas situaciones Pero no todos Exacto, quieres viven que es en, en otros países incluso Correcto, en otros países Y más aquí en Estados Unidos Sí, sí, así es okay. eh, pues Dios nos dice Dios nos dice en Génesis 2.18 eh, la versión Reina Valera 1960, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ya desde el principio de la creación, porque Génesis es el primer libro de la Biblia. Sí, es, así el capítulo 2, pues, es el principio prácticamente. Correcto. Entonces, desde entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Exacto. Ni tampoco la mujer. Ni tampoco la mujer. Entonces, le haré la ayuda idónea para él. Así es. ¿Y por qué dice eso? Porque primero forjó al hombre. Primero Del forjó. Del polvo al de la arena. Digo, de, de, de, de la de tierra. De la tierra, sí. Entonces, pero dijo, pero no, este cuate aquí solo no no no, no, no la va a hacer. <risa> le voy a hacer la ayuda pues sí. idónea. Ajá. Entonces, Dios no se equivocó. No, claro que no. Hizo al hombre Hizo... y formó a la mujer. Correcto, así es. Entonces. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, uh -huh. le voy a hacer la ayuda. La ayuda. La ayuda. ayuda o sea, la esposa para el hombre viene a ser la ayuda idónea. Así es. Así que, y el complemento de un matrimonio es hombre y mujer. Hombre y mujer. Correcto. entonces Así es. Nos dice Dios, Dios. en Hay Proverbios. en Proverbios 18.22, nos dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, el que haya la esposa. Vaya el bien, va, va a encontrar la bendición, la bendición de Dios. Así es. Está hablando de la pareja, hombre, mujer. Así el es. que sí. haya esposa. Correcto. Va a ir el bien. Así es. Y va a alcanzar la bendición de Jehová. La bendición. O sea, la bendición de Dios. De Dios, así Entonces, es. no nos equivoquemos. Así es como Dios lo estableció hace muchísimos años. Claro. Miles y miles y miles de años. Así Entonces, es. Entonces... Dios nos sigue diciendo. Nos dice ahí en Génesis 2.24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya no somos dos y es posible ya no somos dos, somos Así uno es, solo. somos uno. Es, es más, a veces me sucede que le voy a decir algo, sí, ya sé. <risa> <risa> o, oiga, pues... Eh, ya ya ni, me, eh, ni tengo la chance de decirle, oye, no me no hagas ni que te diga. <risa> ¿Por qué? Porque es tan fuerte la convivencia que hemos tenido. Por eso podemos llegar a 53 años y más, más 7 años de noviembre. Sí, amén, así es. imagínese. Un poquito, un poquito de tiempo. Entonces, es, es una bendición. Ahora, es una a lo mejor tú eres una persona es. que se acaba de casar, o tienes un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años, no, no sé. La, la, el tiempo que tengas de casado trata de vivir como si tuviera 100 Exacto, exacto. En esa es, convivencia, por eso estamos hablando de la integración familiar. Es que, es que en realidad es, es, un, es un pacto, es un compromiso delante del Señor en, en, ese, en ese amor eh, que, que nos dimos el uno al otro y el amor, el amor que el Señor nos tiene, entonces e eso tenemos que respetarlo y, y aparte de eso tenemos que ir fortaleciendo más y más e ese amor, esos lazos familiares. Por y eso todo. estamos compartiéndoles esto, Así eh, es. mis amados, y dice que, que el, el, este el... comentario no es neces necesariamente mío, Ajá. yo tomé parte de ello de Así algo es. que estaba en la, en la internet. Así es, dice el amor, el respeto y la buena comunicación pues son la base fundamental de una excelente relación familiar y por ello es muy importante desarrollar una sana convivencia. Por eso, si mantenemos una sana convivencia vamos y, y nos damos el amor y el respeto y tenemos una buena comunicación pues ya, ya le hicimos como sí. se dice, ¿no? Sí, amén. De esta forma las personas... Que pueden vivir de una manera más emocionantemente saludable. Sí, ¿por qué? Porque el mundo está... O sea, las personas están muy llenas de emociones y esas emociones, si son buenas, no van a ser saludables. Sí, así es. Entonces, okay. qué, qué, qué hermoso es que uno como pareja, hombre-mujer, mujer-hombre, y que podamos tener una vida saludable. Sí, correcto. Mire, yo, Damos gracias a Dios nosotros porque... Pues ya, ya ya cumplimos los 53 años de casados. Sí, claro. Vamos uh -huh. para los 54 en este mismo año que estamos señor, haciendo amén. esta grabación. Uh -huh. Entonces, esperamos llegar a, a muchos más con la ayuda del sí, Señor. el Señor nos permita. Amén. Pero es importante que exista el amor, el respeto y la buena comunicación como la base fundamental uh -huh. para tener una excelente relación familiar. Así Entonces, es. les compartimos esto más. Pero... Lo regular, eh, por lo regular se toman alimentos dos o tres veces en el día, pero ¿cuántas veces se hace junto con su pareja o bien con su familia? Mire, con los años que tenemos de casados, nomás imagínense, más de 50 años las cosas eran totalmente diferentes ahorita. Oh, sí. Los trabajos normalmente eran de ir y venir a la, a, a, a la casa a comer. De ir y venir, sí. Cuando estábamos en la escuela íbamos a comer a, a la casa a la casa y y, y regresábamos y, nuevamente porque el, el sistema era de ir a la escuela en la mañana y en la tarde, y en la tarde. ahorita ya uh -huh. no, no sí, solo ya todo, ahorita no. sí ok entonces los trabajos yo iba a, a, a comer a la casa y regresaba uh -huh. otra vez al trabajo uh -huh. Uh -huh. tenía una hora hora y media para ir a comer y, y, y pues uh. las distancias eran cercas a, eh, ahorita exac... las distancias son lejos ahorita en nuestros tiempos esto es Complicadísimo. Muy complicado. Muy complicado. Para ir a una de las casas de, de nuestros hijos, estamos hablando de 20-30 minutos. Sí. Es nomás es para ir. Nada más. Para regresar, pues es otro tanto. Así es. Así que si vamos a comer, pues ya no llevamos y, sí. más de dos horas. Y que no haya problemas en la carretera de accidentes oh, sí. y eso, porque si Exacto. no, pues, olvídate. Entonces, mi amado, mi amada, ¿cuántas veces comen ustedes con como pareja? Si no sí. lo están haciendo. Vale la pena que vayan reflexionando de ver cómo pueden mejorar Así es, esa situación. Cómo mejorar. Ahora veamos esto. Bien, al dedicar un día o más al mes para visitar a los abuelos o a los padres, o bien convivir con los hermanos o demás familiares, con seguridad se fortalecerá la integración familiar. Y estamos hablando de eso, de la integración familiar. ¿Cómo fortalecerla? Cómo, ¿cómo estar más fuertes, más, más unidos como así familia. Es, correcto, sí. Que en cualquier caso de, de necesidad ahí podemos estar juntos. Sí, sí, porque realmente este, se se pasan se pasan tiempos uh, huecos y vacíos en cuanto a la reunión familiar, a, a la armonía, al, al al amor, al cariño que te puedas brindar. Eh, eh, pláticas, en, en fin, pasan mucho, mucho tiempo de espacios vacíos precisamente por ese distanciamiento, por, por esos sí. compromisos que ya cada quien tiene. Entonces, sí, necesitamos hacer un, un compromiso y ponernos de acuerdo y, y vernos más, pues, más seguidos. de vernos más, más, más seguidos. Más seguido, Entonces, es. esta que comentamos hace un momento. Esa situación de que falleció un familiar. Así es. Sí, pues, nos dimos cuñada, cuenta. Una cuñada. Uh -huh. Nos dimos cuenta de que hemos estado tan lejos de la familia, o la familia tan lejos de nosotros, que no nos hemos podido ver y no hemos visto crecer a esos sobrinos, sí, a, los, a, a, los, a sus parientes. Uh, a los nuevos retoños. Sí. Uh -huh. Entonces, mi amado y mi amada, reflexionemos en eso. ¿Qué está pasando? Por eso te invitamos muy cordialmente. ...a participar con tu comentario. Así es, verdaderamente es bien, es muy importante, es muy importante que tú, este, pues también... ¿Qué, ¿Qué está pasando con tu vida? Te comuniques y, y haz un comentario, y porque podemos, podemos ver nosotros a, a, el, el, los distanciamientos de las familias. Entonces, sí queremos que tú hagas un comentario... Que, que nos llames y podamos eh, comentar no nada más lo de nosotros también lo tuyo porque no entonces te damos uh, nuestros correos para participar en la continuación de este tema en hoy oramos arroba o bien a rafaeliatv arroba así es y bueno pues estamos a tus órdenes que el señor te bendiga y, y bueno pues es esto es para mantener la integración familiar así es entonces, vamos a orar para poder mantener la, la integración familiar, pero yo quiero que hagas un compromiso con nosotros. Mándanos la información que tú tengas para compartir, para continuar haciendo estos Correcto, videos. Correcto, así es. ¿Por qué? Porque nosotros lo vivimos, lo vivimos en experiencia propia. Propia, así es. Y en esa experiencia propia queremos ayudar a los demás a mejorar su convivencia familiar, su integración familiar. Ayúdanos, por favor, es. mandándonos tu información que tú consideres, eh, bueno, a nosotros nos pasa esto, Así a nosotros es. nos pasa esto otro, y, y esto nos puede permitir que hagamos un segundo, sí. tercero, cuarto o quinto video sí. y que nos sirva a todo mundo. Sí, que, que el, el, el amor de unos para con otros, en, eh, también en, en la misma familia, pues no se desvanezca, no se esfume porque eh, estamos viviendo tiempos, tiempos difíciles y el Señor dice en su palabra que en los últimos tiempos el, el amor de muchos se enfriará, y mire realmente y lo que se está enfriado. pasando vamos a orar, Padre También. le adoramos le bendecimos, sí, Señor honramos y glorificamos su, nombre. su santo nombre sí, Señor, viéndome aquí con mi amada Jesús, esposa Cristo Señor, manos. esta mujer que usted me dio como sí. mi ayuda idónea Dios Señor, Jesús, estamos padre, juntos Dios. aquí Orando sí, señor. Orando Señor Para poder mantener la integración familiar sí, señor. Padre que cada personita Que está viendo y escuchando Y ya sí, llegó hasta esta parte sí, del video Mi Dios que usted le bendiga Que usted le cuide Que usted le, sí, le guarde que, que su bendición sea sobre sus vidas sí, Y sea, Padre Santo Padre. Y que las personas que vayan no a participar Dándonos Jesús. algún comentario Para hacer un segundo sí, o tercer señor. video Padre Santo bendígale sí, por esa amabilidad que, que van a tener padre, de podernos sí, mandar señor. alguna información que nos pudiera ayudar para realizar un video más sí, mi Cristo, Señor sea, padre bendiga santo. pues a todos los que están oyéndonos y viéndonos sí, sí, a través sí, de este video Señor y Padre Santo que el amor suyo sí, mi Cristo, que el amor suyo mi Dios sí, mi Cristo, sea sobre sus vidas sí, y Padre Santo y que sí, nadie quede fuera de recibir sí, su bendición señor. en nombre del Padre en el nombre del Hijo y, de y del Espíritu, Espíritu Santo. Señor. Aleluya. Así sea. Amén. Amén. Sí. amén. Les dejamos amén. nuestros correos y escríbanos. Así es. Bendiciones para todos.